Pyro vendría para una práctica final. ¿Dónde está? ¿Aquí comienza la fila? Deberías llamarte Bob Elegante Suerte la próxima vez bueno chicos espero que les guste este video tan graciosos y dale like a todos los videos que subamos en este canal de YouTube mi nombre es este altelf nos veremos en el próximo video cuídense mucho pasen un navidad y años nuevo besos y un abrazo tan fuerte para ustedes genetes de YouTube y otra en diciembre ve a ver una tocada en el faro de Oriente en el forrito si quieren venir están invitados a la representación de Raúl Nájera, chicos mi nombre es este altelf no me dijeron cuando en el faro de oriente cuando va a ser la tocada, les informo en los comentarios de ustedes.